El ayuntamiento de Marbella respalda la nueva edición del San Pedro Restaurante Wet que tendrá lugar del 21 al 27 de noviembre con una veintena de establecimientos participantes. El teniente de alcalde Javier García ha explicado que este año la iniciativa organizada por API MESPA estará dedicada al Mundial de Fútbol de Qatar y ha señalado que la gastronomía sanpedreña se ha convertido en un valor añadido. Buenos días a todos los medios de comunicación. Agradecer a vuestra presencia, la presentación de un acto importante. En este caso estamos hablando de San Pedro Restaurant Week, que además en su edición mundial, que ahora los organizadores pasarán a, a explicar, y que su nombre indica que es una edición mundial, una edición mundial que lógicamente no es que se vaya a celebrar en, en los cinco continentes, sino que realmente tiene que ver con la celebración de un fenómeno deportivo que, que afecta a todo el planeta y que realmente, lógicamente, por pues, esta edición se la quieren dedicar a... ...al Mundial del Fútbol de Qatar 2022. Me acompaña, en este caso, Laura, que está en su doble vertiente... ...como ¿eh? miembro de la Junta Directiva, la reciente nueva Junta Directiva de Apimespa... ...y también, en este caso, pues un lugar de, podemos decir, de culto... ...también para la gastronomía local como Aray. También nos acompaña Pablo, que a hablar también de uno de los grandes... ...referentes gastronómicos de San Pedro de Alcántara y de nuestra ciudad, con sabor... Eh, ...por supuesto, quien no conoce a Alberto?... ...Alberto que nos representa... ...por el ocio, por la gastronomía... ...por el, el emprendimiento en todo lo que realiza él, junto a Ana... ...con barbulla y churros ancor... ...y finalmente Inés... ...pues que en principio pues representa también... ...parte de esta gastronomía y esta restauración con pan bendito ¿no?... ...que se encuentra en el Centro Comercial Guadalmina... Es decir, que evidentemente... ...esta edición mundial de Restaurant Week... ...se celebra... Eh, ...organizado por Apimespa... ...que es lo más importante que quiere decir... ...que lógicamente... ...la asociación de la pequeña y mediana empresa de San Pedro de Alcántara... ...que hace una labor muy ...viene desarrollando... ...durante el último año... ...una labor muy importante en pro... ...de la gastronomía... ...como un referente turístico... ...un valor añadido en San Pedro de Alcántara... ...porque realmente... ...si se habla de San Pedro... ...una de sus señas de identidad es la gastronomía no solo en nuestra ciudad, en San Pedro Alcántara, en Marbella, sino podemos decir que, que gracias a que tenemos una colonia tanto de residentes comunitarios como de, de otras comunidades autónomas de nuestro país, vascos, madrileños, andaluces, pues realmente cada uno de sus establecimientos ...pues es un, un referente y se demuestra simplemente verlos durante todo el año y especialmente en, el, en la época estival. Y lógicamente, pues durante esta semana, nosotros desde la tenencia de Alcaldía de San Pedro, ...desde el Ayuntamiento de Marbella, pues vamos a apoyar... ...y vamos a, lógicamente a impulsar al lado de ellos, al lado de la Pinespa... ...pues esta actividad que consideramos muy importante... ...como una de, la, de las grandes celebraciones, de los grandes referentes... ...y eventos gastronómicos que se realiza en nuestra ciudad... ...y por tanto, eh, si nos podemos fijar nada más en la presencia de medios de comunicación... ...lo cual quiere decir que genera bastante expectación y vamos a intentar pues que esa conexión con el Mundial de Fútbol pues sea no algo que resta sino que algo que potencie pues vuestra oferta gastronómica durante estos días y durante el resto del año que también hay que decirlo y sin más pues ya cedo la palabra y agradecerle a todos los participantes que son cerca de 20 restaurantes y especialmente reiterar el agradecimiento a PIMESPA, a su nueva junta directiva por el apoyo que hace de toda la vida empresarial en San Pedro de Alcántara y en este caso de la gastronomía y sin más, pues cedo la palabra. ¿Laura? Claro. Muchas gracias. Eh, yo soy Laura Alonso, eh, soy miembro de la nueva Junta Directiva de Apimespa. Eh, también tengo el restaurante Aray. Y eh, bueno, deciros que desde Apimespa, como no, eh, aunque estemos renovando la Junta Directiva, hayamos renovado, eh, seguimos trabajando para y por San Pedro. Y eh, bueno una quinta edición más de la Restaurant Week. Este año lo hemos enfocado al Mundial porque es un buen tirón y a todos nos gusta ver el fútbol, sobre todo si es España la que juega. Y eh, bueno, eh, deciros que es del, 20, del 21 al, 7, al 27 de noviembre, eh, que ahora mismo hay eh, unas cuantas empresas que ahora diré eh, que se han unido, pero sean o no sean de Apimespa podrán unirse hasta este viernes 18 sigue el plazo abierto para inscribirse y participar, ¿vale? Si os parece bien, os digo los que tenemos hasta ahora para que sepáis eh, cuántos tenemos y eh, a continuación los invitados que tenemos por aquí que puedan contar un poquito de lo que van a ofrecer en estos días, ¿vale? Os digo, eh, tenemos el restaurante sabor, eh, Inch Bar, La Proba Pizzería, Food Room, South Café, Barbulla, El Gamonal... Arai, Benisti, Pasticio, Daquinos, Pan Bendito, New Zapata Tex-Mex, Flanker, Buen Provecho, Churros and Co, La Tasca del Langui y de momento estamos así. Eh, os animo a que os apuntéis, participéis. Es una experiencia ya no solo para el cliente que venga a conocer tu casa y esos días hagamos una oferta diferente, sino para eh, las empresas eh, unirnos, apoyarnos y, y dar, pues seguir dando nombre a San Pedro que, que ya lo tiene, es bueno, pero si nos unimos y seguimos promocionando toda nuestra gastronomía, pues se hará más grande. Buenas, buenos días. Soy Pablo Castillo, eh, propietario del Restaurante Sabor y nada, pues un, un año más, un restaurant Week más, eh, una oferta diferente como siempre. En este caso yo, como está muy reciente lo de la Ruta de la Tapa y he ganado tantos premios con, con la Ruta de la Tapa, pues se me ha ocurrido hacer un menú a base de premiados, eh, tapas premiadas y posiblemente le, le ponga también la, la vida incluida. O sea que va a ser un menú atractivo, competente, eh, divertido y con, con tapas premiadas. Así que es pues una oferta yo creo que, que anima a todo el mundo que pueda venir. Pues estaré esperando con los brazos abiertos. Esta es vuestra casa. Una cosita, es importante decir que eh, eh, la mayoría de los establecimientos trabajaríamos con reserva, ¿no? O en este caso, Sí, bueno, tú vas a yo tener siempre una se recomienda eh, que, haya, que, que, que llamen para reservar, pero bueno, que, que, que sí, estaría, okay. es un vale, buen dato. Vale, perfecto. Bueno. Eh, vale, yo soy Inés, soy la dueña de la panadería Pan Bendito, que llevamos abiertos desde junio. Eh, en mi panadería, digamos, eh, hacemos pan de forma artesanal, está todo hecho in situ, molemos nuestras propias harinas, hacemos todo con solamente eh, masa madre, no usamos levadura, no usamos azúcar, usamos únicamente miel de distal. Y dentro de lo que cabe siempre intentamos trabajar con productos de proximidad y de temporada. Eh, para la restaurant week eh, que nosotros no somos un restaurante pero sí hacemos parte de la gastronomía de san pedro vamos a tener toda la semana un pan que para nosotros es muy especial porque eh, es parte de un proyecto que empezó ya en el fondo hace un año en el que le encargamos a un grupo de agricultores de la serranía de ronda que siembren para nosotros media hectárea con ocho variedades de trigos antiguos que están en recuperación eh, estos agricultores son eh, pues unas personas que llevan 15 años en este proyecto y están recuperando ahora mismo 65 variedades de trigo. Y entonces nosotros les hemos pedido que con las que tenían suficiente cantidad para hacer esto, las siembren todas juntas porque es algo que no, simplemente no se encuentra en el mercado porque nadie, nadie quiere trabajar así, pero nosotros lo vamos a ofrecer toda la semana, un pan con... Esa mezcla de trigos, que es nuestra, la llamamos Ocho Razones, y molido eh, por nosotros en El Obrador. Y aparte, para, pues como para eh, eh, hacerlo más atractivo, para que la gente se anime y venga a vernos al Centro Comercial Guadalmina, vamos a hacer un dos por uno con los panes. Eh, so, todos los panes normales, brioches no, y pastelería tampoco, pero los panes sí. Bueno, muchas gracias por venir a todos y, y bueno, eh, ante todo me hace muchísima ilusión eh, que, que poco a poco el Restaurant Week, desde que empezamos hace ya dos o tres años, que éramos cuatro o cinco, pues ahora somos veinte, pues la verdad que día a día y mes a mes y con el esfuerzo de todos, pues yo creo que vamos consiguiendo lo que queremos, que al final no solo seamos restaurantes, sino que… Eh, Inés, por ejemplo, que, que tiene su, su panadería, pues también piense que es una plataforma buena para, para poder ir creciendo, promocionarse y que al final lo que queremos todos es, bueno, ser más visibles e intentar poco a poco que nuestros establecimientos eh, sean más accesibles a todo el mundo. Eh, desde Barbulla y desde Churros eh, que eh, vamos a hacer dos propuestas completamente diferentes eh, por el concepto de negocio, porque eh, como ya conocéis Barbulla, pues bueno, vamos a hacer eh, cinco platos, seis platos, eh, orientados a, a, a diferentes países de los que participan en el mundial, eh, pues bueno, por ejemplo, haciendo referencia a Inglaterra, pues vamos a hacer un plato especial de fish and sheep. ¿Por qué? Porque es lo más típico de los ingleses y encima no lo tenemos en nuestra carta, o sea que pues bueno, es, un, es una manera de testar si, si lo podemos introducir incluso. Y así pues bueno, pues con comida mexicana, comida americana, eh, y darle un giro para esos días que, que va a ver el Mundial y al final bueno pues darle otra opción. Desde Churros Janco, pues le vamos a dar un toque dulce a, a todo esto, ¿vale? Pues vamos a intentar hacer una receta especial solamente que vamos a tener para esa, para ese tiempo, para que, para que la gente pues bueno, pues también se mueva un poquito y después de, de comer en nuestros restaurantes, pues también puedan tomar algo, algo dulce. O sea que, que nada, esa es nuestra propuesta. Bueno, eh, ahora hablo como propietaria de Aray. Eh, Javier ha estado, eh, Javier es mi, mi socio, pareja, compañero de Fatigas, eh, ha preparado, nosotros somos un restaurante que no ponemos el fútbol, nos gusta, pero no eh, damos ese tipo de, de servicio en el restaurante, poner la televisión cuando estás comiendo. Pero hemos preparado eh, tres tapas para los eh, para tener durante la semana, aparte del menú, en las que eh, España juega contra Costa Rica, Bien. contra Japón y contra ah, vale. Alemania. Entonces hemos preparado tres tapas de esos países típicas eh, que ofreceremos eh, eh, fuera del menú. Aparte, como nosotros nuestro horario es partido, damos comidas y cenas, y los partidos la mayoría son eh, de tarde o noche, más o menos, pues hemos preparado un picnic Arai, que es siempre bajo reserva, y es un pack para que tú te puedas llevar a casa y verlo, o en casa, o en casa de un amigo, o, o donde quieras, eh, que consiste en eh, dos mini hamburguesas, una de verdura y una de carne, con unas patatas con eh, salsa de mostaza y miel, eh, hemos hecho también unas empanadillas, hemos hecho, eh, a ver si me acuerdo, está todo ahí, eh, ah, unas cortezas de trigo fritas, eh, ¿qué más? Algo se, Algo se me va. Javi, ayuda. Javi, ayuda. Sí, Las dos hamburguesas, las patatas, las empanadillas y las cortezas. Es un pack preparado para que te lo puedas llevar eh, con reserva, eso claro, sí es claro. con reserva porque no es el horario del claro. restaurante habitual y eh, nada, durante la semana eh, estará bien. disponible para el que quiera ver España o que quiera ver el partido que quiera. Esa es nuestra oferta. ¿Se va a publicar todo lo... Sí, a través de API siempre promociona le, las propuestas individuales de cada eh, sí. restaurante o, en este caso, eh, panadería. Nos van mandando sus propuestas y los vamos dando eh, publicidad sí, sí, sí. y visibilidad. Eso es. De San Pedro, de Marbella, de toda la ciudad, lógicamente, a disfrutar y degustar de, de esta de quinta más edición más del de Restaurant Wii, porque realmente los establecimientos merecen la pena, por aquellos que no lo conozcan.